¡Hola, hola! ¡Bienvenido a Refrescados! Muchos conocemos los premios, trofeos y reconocimiento que se les dan a los grandes jugadores de fútbol y a las selecciones que quedan campeonas. Y también, en algunos casos, llegamos a escuchar la palabra robo en un partido y pensamos que se trata de un partido arreglado, un árbitro comprado o acuerdos entre clubes. ¿Pero qué me dirías si te contara que el primer galardón del Mundial de Fútbol fue robado dos veces, una en Inglaterra en el año 1966 y otra en Brasil en 1970. Así es. Hablamos del trofeo Jules Rimet. El trofeo Jules Rimet es una escultura del artista francés Abel Lafleur, que representaba a Niké, la diosa griega de la victoria, con alas estilizadas. La figura tenía los brazos levantados y sujetaba una copa de forma octogonal. Se apoyaba sobre una base de mármol en la cual se incrustaron los nombres de los campeones en pequeñas placas. Medía unos 30 centímetros de altura y pesaba 3,800 kilos de plata esterlina enchapada en oro. Su precio se estimó entonces en 50.000 mil francos suizos. Fue bautizada Jules Rimet en honor del presidente de la FIFA que en 1928 encabezó la organización del primer mundial de fútbol que se realizó en Uruguay dos años después. Se resolvió entonces que los equipos ganadores de cada mundial se llevaran el trofeo Jules Rimet y poco antes del inicio del siguiente torneo viajaba hacia el país organizador, donde la tendrían en custodia hasta que se pusiera en juego en el siguiente torneo. Quien ganara tres veces un mundial se la quedaría definitivamente y sería reemplazada por otro trofeo. El día 30 de julio de 1930, Jules Rimet, presidente de la FIFA, entrega el primer trofeo de la Copa del Mundo al doctor Paul Judd, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol después de que Uruguay venciera a Argentina 4-2 en la primera final de un Mundial en Montevideo. Cuando se jugó el primer Mundial, el propio Jules Rimet llegó a Montevideo con la Copa en sus valijas para presentarle el trofeo a Paul Youth, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Luego, la ganó Italia dos veces seguidas, con lo que el capitán italiano Gispe Meazza recibe el trofeo Jules Rimet después de la victoria de su equipo por 4-2 sobre Hungría en la final de la Copa del Mundo en el la Olympique de Colombes, París y, al poco tiempo, estalló la Segunda Guerra Mundial, con lo que se pusieron manos a la obra para proteger el trofeo de los bombardeos y de los nazis con los que el dirigente Otorino Barazzi la escondió en una caja de zapatos bajo su cama. Después de la guerra, los italianos se la devolvieron a la FIFA. Transcurría el año 1950, donde Rimet se la entregó al capitán uruguayo Obdulio Varela, luego de la histórica final en el Maracaná sus compañeros brindaron en el pequeño recipiente que había sobre la cabeza de la diosa. En enero de 1966, la Copa Jules Rimet llegó a Londres, Inglaterra, ya que ahí se llevaría a cabo la competición de la Copa del Mundo a finales de año, con lo que tuvieron la idea de presentarla al público y los organizadores la colocaron el 19 de marzo en una vitrina del Central Hall Westminster, donde pusieron a un policía a montar guardia, junto al estante de la Exposición Nacional de Sellos, donde se encontraba el trofeo Jules Rimet. Al día siguiente, el único policía que se encargaba de montar la guardia se fue un rato para tomar un café. Cuando volvió, el trofeo ya no estaba. Con lo que generó un escándalo que revolucionó a la policía de Londres y a la propia Scotland Yard, que organizó un numeroso equipo de detectives con la misión de descubrir al ladrón y recuperar el trofeo. Los medios, los diarios, las revistas deportivas no dejaban de criticar a los organizadores del torneo. Durante más de dos meses, con un centenar de policías e investigadores asignados al caso, los resultados fueron nulos. Buscaron e interrogaron a los sospechosos de siempre. Detuvieron brevemente a dos que no tenían nada que ver, siguieron pistas falsas de gente que busca una recompensa. Faltaba poco para el inicio del torneo y Jules Rimet seguía desaparecido sin rastros pero ¿quién iba a decir que un perro mestizo blanco y negro llamado Pickles iba a ser el héroe de esta historia, ya que fue él quien encontró el trofeo Jules Rimet en la calle siete días después de que fuera robado? Con lo que el dueño del perro, David Corbett, cuenta que sacó a pasear a su perro como todas las mañanas, pero notó un comportamiento extraño en el animal. Puso atención en un paquete medio enterrado, cubierto de periódicos, detrás de un árbol con lo que cuenta que sacó los periódicos que lo envolvían y vi a una mujer sujetando un plato sobre su cabeza y una placa con las palabras Alemania, Uruguay, Brasil. La policía británica quedó en ridículo por una mascota. Se encargaron de interrogar al dueño de la mascota Corbett como si fuera un sospechoso, pero el hombre no tenía otra responsabilidad que la de ser dueño de un perro curioso. Con lo que se supuso que el ladrón, asustado por la repercusión del caso, decidió abandonar el trofeo. En la comisaría de Cannon Row, Londres, el superintendente William Hilbert levanta el trofeo Jules Rimet para los fotógrafos. Con él están el inspector jefe de detectives William Little y el comandante John Lawler. Las fuerzas policiales tuvieron que soportar las burlas porque un perro había hallado antes que ellos la copa robaron. Finalmente, David Corbett cobró una jugosa recompensa de 6.000 libras. Una compañía de alimentos de animales le regaló un año de comida gratis para Pickles. Además. Dueño y mascota fueron invitados a la cena, luego de la obtención del título de la Selección de Inglaterra junto al plantel y a la reina Isabel II. Pickles salió en la portada de los diarios, fue invitado a programas de televisión y se transformó en una celebridad. Pickles posa cerca del lugar donde encontró el trofeo en Beulah Hill, Norwood, al sur de Londres. Y el ganador del trofeo de la Copa del Mundo, Jules Rimet, fue Bobby Moore, con lo que se le fue entregado el premio a manos de la reina de Inglaterra después de vencer a Alemania Occidental en la final de 1966. Un hombre llamado Abraham Tebel, que era uno de los máximos dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol, dijo Esto en Brasil nunca hubiera pasado. Incluso los ladrones en nuestro país consideran la copa sagrada y robársela hubiera sido un sacrilegio, dijo. 17 años más tarde, debió tragarse sus palabras. Ladrones en Río de Janeiro. Brasil, con Pelé lesionado y árbitros adversos, no pudo cumplir el sueño de quedarse definitivamente con el trofeo en 1966. Pero sí lo logró al ganar quizás con el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos, el Campeonato Mundial de 1970 en México. Como lo había dispuesto Jules Rimet al instituir el trofeo, la Copa se quedó desde entonces en Brasil, hasta que el 19 de diciembre de 1983, con lo que un grupo de ladrones a los que no les importó en absoluto lo sagrado del objeto. Se lo robaron de la vitrina blindada donde se exhibía en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro. La Copa del Mundo no era fuertemente custodiada. Incluso el mismo Jules Rimet la había llevado en su valija en varias ocasiones. Uno de los titulares de los diarios de la época, cuando la Copa Jules Rimet fue robada por segunda vez en Río de Janeiro, un ambicioso empleado bancario llamado Sergio Pereira Alves visitó el local una vez y descubrió que... Si bien el trofeo estaba protegido por cristales a prueba de balas, la vitrina se encontraba burdamente adherida a la pared con madera y cinta. Se lo contó a Juan Carlos Hernández, un joyero argentino radicado en Río de Janeiro que, además de sus oficios legales, se dedicaba a reducir joyas robadas, pero les hacía falta la mano de obra para llevar a cabo el robo. No les costó convencer a dos ladrones experimentados, llamados José Luis Vieira da Silva, alias Bigote, y Francisco José Rocha, alias Barbudo. La noche del 19 de diciembre. Bigote y Barbudo visitaron la sede de la confederación y se metieron en el baño a la espera de que cerrara el local. Ya estaba entrada la noche cuando salieron de su escondite. Nadie había revisado el baño y redujeron al sereno. Tardaron apenas 20 minutos en desarmar la vitrina por la parte de atrás, sacar el trofeo, meterlo en una bolsa y llevárselo. La versión oficial cuenta que esa misma noche llevaron el trofeo a la joyería de Juan Carlos Hernández donde el traficante lo cortó en pedazos con los instrumentos adecuados y después lo fundió para vender el oro en lingotes, que fueron vendidos por un total de $15,500 dólares. Los tres integrantes brasileños de la banda fueron capturados rápidamente por una delación, Pero Juan Carlos Hernández logró escapar. Demoraron más de un año en encontrarlo y detenerlo. En una entrevista que concedió a la BBC muchos años después, Murillo Miguel, el investigador encargado de interrogar a Hernández, relató que, lo interrogué por varias horas, se notaba que era alguien muy astuto, muy hábil para este tipo de procedimientos, fingía que no sabía nada. Entonces le dije que para los brasileños era una bofetada que un argentino hubiera convertido la copa en lingotes de oro. Cuando le dije eso, vi di que en su rostro se dibujaba una sonrisa. Ese momento fue la prueba de que lo había hecho. Hernández fue condenado en 1984 aunque jamás se declaró culpable del delito. Murillo Miguel nunca creyó que un reducidor tan hábil como Hernández hubiera fundido y vendido por poco más de 15 mil dólares un objeto que, por su historia, valía mucho más. Dos años más tarde, la revista italiana Guerin Sportivo pareció darle la razón. Publicó un artículo en el que se sostenía que, en realidad, el robo había sido encargado por un coleccionista de arte italiano y que la copa no había sido destruida, sino que estaba en oferta en el submundo del tráfico ilegal de obras de arte. Lo cierto es que el trofeo Jules Rimet desapareció sin dejar rastros, pero su robo le dejó una lección a la FIFA. En la actualidad, la Copa del Mundo, como se llama el nuevo trofeo, está guardada con estrictas medidas de seguridad en la sede de la FIFA, de la que no sale nunca. Las elecciones que ganan los mundiales se llevan a su país una simple réplica. ¡Suscríbete! Que se viene contenido con gran valor y te pregunto. ¿Tú crees en realidad que un perro haya encontrado el trofeo? Y si llegaran a robar el trofeo de la copa en este tiempo, ¿qué crees que pasaría? Te leo en los comentarios. Y no olvides checar los videos que ya tenemos publicados en el canal. Me despido. Chao.